hola a todos en este vídeo os voy a enseñar a cómo utilizar las herramientas propias de unity para animar nuestra bandera pero sin utilizar ningún script en particular voy a utilizar la componente physics y el, el subtema cloth voy a seleccionar la tela solamente es el plano que contiene en este caso el logotipo de la rey juan carlos este esta tela le voy a añadir una componente aquí en su inspector, le doy a add component y voy a seleccionar physics y en particular cloth, que significa tela o tejido en inglés. Entonces nos aparecen una serie de propiedades, aquí la veis, cloth, una serie de propiedades que son parecidas a las que hemos usado en nuestros scripts pero que ya vienen integradas en, en, en Unity. En particular, tengo aquí la fuerza de, o rigidez de estiramiento es un valor de 0 a 1 que me define cómo de rígido es para estirarse o encogerse es eh, nuestra en bandera. Voy a poner 0,9 porque permito que se estire un poquito, pero no demasiado. El siguiente parámetro es la rigidez para flexión, para doblarse. Por lo tanto, voy a darle mucha rigidez, un valor próximo a 0, voy a poner 0,1. Luego, en cuanto al dumping, es decir, el amortiguamiento, voy a ponerle un valor bajo. 0,1 la aceleración externa es el viento entonces yo puedo definir la dirección del viento con las coordenadas x y z por ejemplo puesto que fijaos que mi bandera está orientada en la dirección del eje x eh, negativo pues le voy a poner un viento externo por ejemplo de menos 20 vale eso cada uno que haga lo que quiera Ese sería digamos un viento horizontal y voy a proporcionarle también una aceleración aleatoria para que tenga un cierto aspecto caótico el viento. Pues no sé, voy a poner eh, 10, 40 o 30, 40 y 10 también. ¿vale? Bien, en principio el resto de propiedades de las voy a dejar así. Eh, pero hay una cosa muy interesante y es que hay unos colliders, unos eh, elementos que yo puedo establecer para que. Eh, cuando choque con ellos, eh, la tela no los atraviesa. En particular, como mm, collider de cápsula, collider, voy a establecer el mástil. El mástil es este cilindro. Y el mástil tiene por defecto también un cápsula collider, que es pues, precisamente el que voy a seleccionar. Entonces, en tela, abro eh, la casilla capsule collider, le digo que va a tener uno. Al pulsar intro me aparece... Este, este elemento que está vacío y selecciono en la escena el mástil y lo asigno al Capsule Collider. Por lo tanto, cada vez que choque con el mástil, pues no lo va a atravesar. Luego tiene también eh, colisionadores de esfera. Voy a añadir también un elemento vale y el elemento cero, que es el primero de ellos. Fijaos que tiene dos. El primero voy a seleccionar el remate. El remate... Veis que tengo yo aquí esta esferita de adorno, como es una esfera, es un, eh, contiene un Sphere Collider. Por lo tanto, voy a seleccionar en tela, en elemento 0 de su Sphere Collider, el remate. Y lo dejo en el primero. En segundo lo voy a dejar vacío. ¿vale? Podríamos seleccionar otra esfera para, eh, junto con la anterior, definir mejor el, el colisionador de, de esfera. Luego ya tengo ambas, ¿vale? Pero, claro, si yo le doy a animar, a ver qué ocurre. ¡Uf! Que se nos va. Claro, ¿qué ha pasado? Pues que tenemos que establecer los puntos fijos de nuestra tela, que quiero que sean, en mi caso, el punto de arriba del mástil y el que está también abajo. Bien, lo que voy a hacer es... Manipular nuestra tela para establecer los puntos fijos. Selecciono la tela en la escena y en las propiedades de Cloth le doy al botón de Edit Cloth Constraints, que son editar las limitaciones de la tela. Entonces, eh, como sale muy pequeñito y no se puede mover esta pantalla, voy a maximizar la ventana de la escena. Aquí lo tengo. Bien, estos puntitos son los nodos del mallado plano, 11 por 11, ¿vale? Si no os salen, comprobar que aquí en las opciones tenéis activada la casilla Manipulate Backfaces, eh, Back ¿vale? Entonces, estos puntitos que están en negro son todos los nodos de la, del mallado y si salen en color negro es porque están unconstrained, es decir, son móviles, se pueden desplazar. Tenemos dos tipos de opciones, o bien el, la casilla seleccionar, que yo puedo seleccionar todos los nodos que estén contenidos dentro de un rectángulo. Por ejemplo, podría seleccionar a la vez todos los nodos que están pegados al mástil, simplemente haciendo un rectángulo que abarque todos ellos. Ahora están seleccionados, están aquí, y yo podría, por ejemplo, establecer que estuvieran pegados todos ellos al, al mástil, es decir, que no se movieran. Por lo tanto, la máxima distancia permitida respecto de su posición original sería cero. En este caso, eh, tendríamos eh, todos ellos marcados aquí en color rojo, lo cual indica que no se van a poder desplazar. Esto me permite hacer una animación en la cual todos estos eh, nodos están pegados. Si ahora, por ejemplo, yo quisiera establecer un nodo suelto, pues tendríamos en vez de un rectángulo, pues como una brocha. Yo podría mover aquí, veis que estoy moviéndome, estaría definiendo aquellos nodos que no se van a mover, pero en vez de ser un rectángulo, lo puedo hacer seleccionando nodo a nodo. ¿Vale? Obviamente no quiero esto. Voy a volver a seleccionar. Voy a volver a activar. A seleccionar todos. Y voy a desactivar la casilla. Ahora están. Bueno, ahora están todos marcados. Justo lo que no quiero. Desactivar la casilla. Ahora sí. Entonces, ¿cuáles van a ser exactamente los nodos que quiero fijar? Voy a darle a Paint. Y ahora selecciono este de arriba. A ver si soy capaz. Este. Vale. Y este otro de aquí. Eso van a ser los nodos fijos, ¿vale? Una vez que ya lo tengo, puedo cerrar la casilla. Ya está. Bien, si todo está bien hecho, la animación debería funcionar. Vamos a comprobar qué aspecto tiene y efectivamente aquí eh, tengo mi bandera moviéndose, ¿vale? Voy a desactivar la casilla de Maximize On Play para que se vea todo a la vez. Veis aquí en la escena tengo eh, la tela, este, este ortoedro, mejor dicho, contiene a la tela porque es un objeto ahora tridimensional y tengo aquí mi bandera. Yo puedo modificar las propiedades del viento, por ejemplo, pues hacer que sea más fuerte en vez de, pues de menos 20, pues que sea de menos 50. Por ejemplo, recordar que está orientado a la dirección negativa de X, incluso añadir más componente aleatoria a la componente Y, por lo tanto, va a parecer que ondea más. ¿Vale? Puedo reducir el amortiguamiento o puedo ponerlo a tope. Si pongo a tope, pues la bandera se para, luego este parámetro debe ser pequeño. ¿Veis? También puedo modificar aquí las propiedades. Recordar que si la rigidez de tracción era 1, pues prácticamente la bandera no se estira, es fija, mientras que si pongo un valor bajo, por ejemplo, voy a poner 0,1, la bandera se estira muchísimo más. ¿vale? Voy a poner de otra vez el valor 0,9. Y luego en las propiedades de flexión, si pongo 1, pues prácticamente no ondea porque ondea como un todo y con un 0 ondea mucho más. Voy a dejar 0,1. Bueno, sería cuestión de probar los distintos parámetros. Ya para terminar voy a quitar el viento completamente y vais a ver cómo la bandera se repliega, pero no atraviesa el mástil. ¿Veis? Gracias al collider que hemos definido tanto en el mástil como en la esfera, pues el, la bandera, ¿veis? Voy a girarme un poquito. La bandera adquiere esta forma redondeada, pero no atraviesa el mástil, con lo cual lo hemos hecho correctamente. Bien, y hasta aquí este vídeo de hoy.